Eh, vamos a ver Así en principio el poste está como muy completo ¿Vale? Han, han hecho dos Masín, ¿tú lo ves desde allí? Pues que Dios te guarde la vista y el interés por la asignatura De verdad, ¿eh? Dime, dime el en cuidado, atención y prevención que pone En cuidado, atención y prevención que pone Pues ya podéis acercaros para poder leerlo Es lo que yo quiero se como, como menos, yo desde aquí. Vamos a ver, aquí se ve, si no ir cuidando vuestra vista, eh, pues acercaros más, eh, Paula, de verdad que lo ves tú desde ahí, Ilia, si es que esto no es, vamos a ver, si lo digo para pues que atendáis, ya que está muy bien hecho el póster, está muy bien hecho el póster, pues eso, solamente había una cosa que no me ha gustado mucho, porque no la he entendido muy bien, lo de, eh, bueno, los objetivos motores están bien, están muy bien, además han resaltado lo del el verbo, verbo, que me parece muy bien. Los objetivos de consecución es que no he entendido, realizar la gran mayoría de lanzamientos posibles. Es que esa frase no... A ver, en teoría es porque uno de las fases... Ya, pero creo que la frase no está bien construida. Ah, Eso, realizar la gran mayoría. O sea, el, el mayor número, no, vale, El mayor número algo así sería, mayor, ¿sí? Sí. ¿no? Pero por lo demás parece que está bien... Y igualmente está bien el objetivo meta Conseguir el final de las cuatro fases Más puntuación, tal, tal Me ha gustado tal y como tenéis puesto los tiempos Y eso, pero Daros cuenta que hay una cosa que, que es como Que ya es un grado más Habéis puesto el, la duración de las fases El tiempo Vaya, el, el, las pulsaciones Que me ha gustado Por lo demás, los gráficos así, están bastante bien Habéis puesto varias clasificaciones Y calificaciones Y luego Aquí, pues también está bien, solamente que aquello, pues, que no sé por qué, lo habéis distorsionado eh, las proporciones, pero está como así bastante interesante como lo habéis explicado. Y aquí la regla y tal, mmm, pues a empezar. Bueno, está pues, muy bien, ¿eh? ¿eh? Yo soy Sergio, mis compañeros son la y Mario y nosotros hemos planteado la temática de tribus y el, nuestro juego se llama Salva a tu tribu. Eh, vais a tener cuatro fases en la que las que están pasadas actividades físicas que realizaban las tribus, como serían recolectar alimentos, eh, atravesar el bosque, escalar un árbol o cazar con arco, por ejemplo. Entonces vamos a, vais a realizar por cada tribu, que son los zapotecas, los mixtecas, los otomíes y los totonacas, cada tribu va a cooperar en cada una de las fases obteniendo una puntuación y al final de estas cuatro fases tendremos la fase final que constará de un cuatro en raya en la que tenéis que eh, conseguir el objetivo de salvar a vuestra tribu. La tribu que más puntuación obtenga tendrá un premio aparte por ser la más fuerte y bueno las, las otras se tendrán que salvar. Y nada, vamos a pasar por esta Y una cosilla antes, eh, quien tenga reloj que mida los pasos, Eso. luego nos lo decís, ¿vale? Juan, apunta los pasos que tiene ahora para luego decirnos el final. Y, y si alguno más tiene y lo podéis apuntar también, ¿vale? Venga, pues vamos, nosotros. Ya <tose> <tose>